Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva. De la maldad Detalles del momento Es una cita con Moisés Absalón Pastora El criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres Detalles del momento Es una voluntad solo temerosa de Dios Detalles del momento Amigos televidentes, nos visita el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Vamos a hablar en el contexto de lo que es importante y está punteando obviamente en todos los medios de comunicación y del alto interés que en la agenda para el nicaragüense representa fin de garantizar su futuro. Me refiero a las próximas elecciones del 6 de noviembre. Para efectos prácticos, se acabó el tiempo. Mañana entramos, el jueves perdón, entramos a un silencio electoral necesario, reflexivo, para que usted tome en cuenta valores lo que tiene a vista a fin de no equivocarse, para valorar lo que representa su voto, para darle utilidad a su voto. Y en ese sentido, doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Gracias. Moisés, buenos días a todos los compañeros y compañeras, amigos nicaragüenses, hermanos y hermanas que nos están escuchando. Estamos aquí precisamente a esa víspera de esta contienda electoral municipal que es una demostración más del sentimiento y el deseo y las ansias de paz de desarrollo y progreso del pueblo nicaragüense. Yo creo que esa es la mejor demostración, cómo se vienen cumpliendo todos los tiempos los pasos necesarios para reafirmar nuestro compromiso con el, el proceso de transformación que lleva nuestra patria. Porque eso es que lo que estamos haciendo, es una reafirmación de nuestro compromiso con la revolución, con la transformación, con la construcción de esa eh, patria mejor, de esa eh, nueva patria en la cual se va desarrollando, la cual estamos viendo todos cómo va avanzando. A pesar de los intentos de los criminales, a pesar de que eh, no les importó acabar con vidas humanas con tal de parar el desarrollo del pueblo nicaragüense, pero ahí estamos, ahí estamos viendo cómo se van in creando, inaugurando, desarrollando carreteras, viendo cómo se va creando y desarrollando puentes, cómo vamos botando siglos de eh, separación, de marginación, como por ejemplo esa inauguración reciente el puente del puente de eso, es, eso es, no, no es simplemente un puente que se hizo, no es simplemente una obra de ingeniería. Ese es el deseo del pueblo nicaragüense de unificarse, de unirse, de desarrollarse y es romper aquellos eh, terribles años de dominación, de explotación, de esclavismo que... Eh, eh, tanto esclavismo en la usanza antigua como esclavismo en la usanza moderna ¿verdad? a través de los juegos del capital, todo eso lo estamos rompiendo con cada una de estas obras con cada hospital, cómo vamos avanzando y eso lo puede ver el pueblo nicaragüense aquí no estamos nosotros inventando, aquí nosotros no necesitamos campañas electorales donde vienen unos cuantos a regalarnos una camiseta, a darnos una gorra a, a, a tirarse un discurso aquí la vamos haciendo todos los días del mundo ¿cambió la modalidad electoral doctor, para hacer proselitismo político o el frente sandinista cambió con todo eso de esquema. es que totalmente cambia cuando vos estás claro de que lo que vas haciendo es tu mejor carta de presentación porque además no lo estás haciendo para, sino que lo estás haciendo para y con el pueblo nicaragüense. Y el pueblo nicaragüense lo está viendo y va construyendo. Y ese, ¿qué mejor campaña para qué? Si eh, lo más importante... Eh, está a la vista, para muestre un botón y vamos viendo cuántos botones hay en todo el país, en todos los municipios donde vayas viendo, ahí hay un puesto de salud nuevo ahí hay un centro de salud nuevo ahí hay un parque nuevo ahí hay un parque remozado ahí, en cualquier lado, ahí los, los cementerios por ejemplo, ahorita todas las municipalidades están con la preocupación de que estén bonitos que estén arreglados, que estén limpios que estén fácil para la gente llegar a, a, a ver a sus deudos, es decir, todo eso es un gobierno al servicio del pueblo. Por eso es que no es, no es un simple eslogan el pueblo presidente, y no es un simple eslogan el pueblo alcalde. Es, es decir, este es un modelo que estamos construyendo por el cual tanto en las presidenciales, tanto en las municipales como las de este domingo o en las regionales, vamos a votar por ese modelo. Eso es lo que estamos haciendo, transformando Nicaragua y nuestra reafirmación por crear, construir, desarrollar un nuevo modelo donde es el pueblo nicaragüense el que eh, toma las riendas de su historia. Esa es la realidad. Si uno tuviera que hacer una transportación de lo que fueron esas gigantescas y megatónicas marchas de este fin de semana, cerrando campaña por todo el territorio nacional y lo traslada a la plaza a La Fe, donde acostumbradamente se hacen las celebraciones del 19 de julio, no tengo duda que se hubieran llenado tres plazas de, de, de La Fe, pero lo importante es que esto se traduce más allá de la fortaleza eh, que representa el frente sandinista a la cabeza de la Alianza Unida, Nicaragua triunfa. Una celebración no solo por lo que se está ahí visibilizado, que es imposible ocultarlo, no solo por la aparente facilidad con la que se hizo sino porque se hizo a pesar de los grandes obstáculos de los misiles que se nos han lanzado, de la campaña de desprestigio contra el país. Y a pesar de todo eso, Nicaragua, en una gran cantidad de temas, es un modelo para América Latina. Claro, lo que pasa es que son marchas y son manifestaciones no solo de alegría, son manifestaciones y marchas de orgullo. De orgullo patrio, de orgullo de lo que somos, de orgullo de pueblo, de que es lo que somos capaces. Porque es que nuestro pueblo tiene esa historia, historia de orgullo, historia de saber en qué momento eh, defender su, su vida, su país, su realidad. Y eso lo vamos haciendo en todo momento y por eso es que no nos quieren los enemigos de la humanidad no nos quieren simple y sencillamente porque en este país nosotros hemos derrotado intervenciones hemos sacado filibusteros hemos logrado enfrentar las intervenciones, a veces con puñados de, de hermanos nicaragüenses, hemos desarrollado héroes el de la talla de José Dolores Estrada, de Andrés Castro, de Benjamín León, y después hemos concentrado toda esa historia de lucha en Sandino y en su gran victoria frente a la intervención norteamericana. Y Sandino trascendió, trascendió y se... Personificó en el Frente Sandinista, en Carlos Fonseca, en Daniel, en todos nuestros compañeros del Frente Sandinista de hoy Y seguimos dando la batalla Y nos quisieron eh, asesinar como asesinaron a Sandino, a traición Lo hicieron en el 2018, lo intentaron Pero nosotros tenemos fortaleza, unidad todos los nicaragüenses unidos y Daniel tienen la sabiduría de decir en qué momento acelerar y en qué momento esperar. Y triunfamos. Pero no solo triunfamos el momento, sino que logramos reenrumbar nuestro camino hacia el progreso. Y, por ejemplo, estaba viendo yo en cifras muy simples, nosotros encontramos 32 hospitales construimos 18 hospitales nuevos entre el 2007 y el 2018 y después de ese intento fallido de golpe hemos construido a la fecha 8 hospitales nuevos y están hospitales gigantescos en construcción que ya entrarán en la nueva cuenta y estamos hablando del hospital Oscar Danilo Rosales como el municipio de León como los municipios del departamento de León no van a verse en esa obra van a verse ellos como familia como persona la seguridad que les da tener ese hospital ya el próximo año es decir eso es, el, ese es la mejor campaña que puedes hacer ¿Por ¿Qué va a ir a prometer no es decir, aquí estamos construyendo, no prometemos porque no damos. Nosotros hacemos junto con el pueblo, el pueblo nos dice qué hacer, el pueblo es el que nos guía a los nicaragüenses y el pueblo es el que nos guía al Frente Sandinista, que es el principal instrumento liderado por Daniel. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar claros. Entonces, el hospital, son, son hospitales que impactan sobre esos municipios, como por ejemplo el de Ocotal o el hospital de bilgui ¿Cómo no te vas a dar cuenta qué es el impacto que hay en una costa caribe del norte con... Ese puente con esa facilidad, con la posibilidad de llegar en horas, antes es que, que ir a Tabas días. Hay obras que no es que impacten necesariamente en el, en el, geográficamente en la localidad donde se realiza. Es que impactan más allá de Centroamérica, de nuestra frontera, porque en la región centroamericana, ese tipo de hospitales, por ejemplo, no existen. Así es, son impactantes. Son impactantes y tenemos, por ejemplo, ahí, eh, eh, es, es increíble en qué poco tiempo había, qué esfuerzo había que hacer solo cuando te guía la necesidad de las personas, de los nicaragüenses, de la familia nicaragüense, cuando de verdad tenés ese sentimiento, ese cariño, te das cuenta que tenés que invertir en ese esfuerzo para cortar esa terrible eh, separación que había entre Manau y Bluefield, entre Juigalpi eh, y Bluefield. Es decir te vas a dar cuenta de eso entre Bulufili y, y Bilwi y, y, y, entre Bulufil y Bilwi así es y, y, y seguramente vamos a seguir avanzando y seguramente vamos a seguir conectando todo eso, pero aquí lo importante es que poco a poco el pueblo nicaragüense no solo va viendo el resultado sino que también va eso que vos has estado hablando va eh, comprendiendo Cuál es el verdadero concepto de democracia y de derechos humanos. Es decir, ¿cómo no va a ser derechos humanos si antes, si una mujer embarazada con un problema o un niño enfermo no podía salir de la montaña? No podía salir de la montaña, no podía, se morían en el camino. Ahora salís, ahora tenés posibilidades de bajar al puerto puerto de montaña al, al lugar más cercano y ahí tenés una casa materna en esa casa materna se le da una primera atención, tenés cómo trasladarla a un centro de salud de la cabecera municipal y a partir de ahí, cómo moverte a un hospital, es decir tenés posibilidades los nicaragüenses, tenemos posibilidades en cualquier parte de nuestro país de salvar nuestras vidas, de salvar Vida, eso es impactante, eso es realmente impactante Es decir, aquellos que creen de que eso, eso es una verdadera democracia Así que, ¿qué tesoro más grande podemos tener en los seres humanos que la vida? Es decir, y, y la vida estaba determinada para uno sí y para otros no No la buena vida, la vida Aquel nicaragüense que por desgracia o por gracia a Dios, nació en un lugar aislado, más allá del Tortuguero, en, adentro, para, para arriba arriba de Alamicamba, hasta llegar a un lugar que se llama Tungla, por ejemplo. ¿Cómo salían antes? No había posibilidades. Es decir, eran días tras días. Eso cambió. Y ese es democracia. Esa es democracia. Realmente esa es la verdadera democracia. Ese es el derecho humano. Es el derecho humano que tienen los nicaragüenses a tener vida, a ser atendidos. Es decir que no me hablen de cuentos de los, de los derechos humanos de, de, de lo que hablan los imperialistas o de lo que hablan estos súbditos de los imperialistas. No. Derechos humanos es eso. Por eso es que estamos encarnándonos. Los, eh, la revolución se ve encarnando Los sandinistas, el sandinismo Se ve encarnando Porque no es una discusión Política Vulgar, ¿no? Es, decir, es a fondo, es tu derecho. Es decir, no importa cuál es tu pensamiento, vos sos nicaragüense, sos un nicaragüense empobrecido por el sistema que estamos cambiando y sos un nicaragüense que tenés derechos, derechos humanos, derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos. Y entonces, si tenés derechos económicos y querés emprender una pequeña actividad comercial o querés emprender, pues entonces tenés créditos en el campo para, para lo que querrás. Si de pronto se te ocurre, ah, pero es que antes decía yo, ¿y cómo voy a poner una mantenedora aquí porque no tengo, no tengo electricidad? Es decir, ahora tenés electricidad en el 99.6, porque prácticamente es una cobertura universal y en Y solo los acaudalados tenían refrigeradoras de gas. Así es, así de querosín, de querosín, así era. Y entonces, ¿cómo no vas a tener, cómo, cómo la persona, aquella familia nicaragüense que está en esas condiciones, que de pronto llegó un programa gubernamental, se pusieron de acuerdo con la comunidad y aparecieron los paneles solares en un lugar que es muy, decir, y comenzaron a tener la posibilidad de iluminarse la noche? vas a olvidar lo que es una revolución así? Imposible olvidarlo. ¿Cómo vas a olvidar lo que es una revolución cuando estás viendo pasar lo que antes no podía salir de esos lugares y estás viendo pasar y hay carreteras de concreto hidráulico y hay carreteras adoquinados, caminos que están siendo reparados? ¿Cómo lo vas a poder olvidar? Antes no del 2007, doctor Porra se cosmetizaba Managua porque Managua como capital era el punto de confluencia de algunos ilustres que los gobernantes interesaban en que vieran algo bonito aquí en Managua pues bien, eso cambió a partir del 2007 Managua realmente, integralmente se transformó pero esa transformación no fue solamente en la capital no. ahora uno va a los departamentos incluso municipios del país y se encuentran edificaciones verticales que ni aquí en Managua existen. Hay cosas que no podemos olvidar, ¿sí? y, y, y si, si bien es cierto, nosotros no vivimos para estar recordando lo malo, pero como se nos va a olvidar, seguramente traían a eso que decís vos antes del 2007, o los traían de día, o los traían a sus iluminadas eh, mansiones o clubes, no sé, no había pero en Managua Habían 8 horas de apagones, 12 horas de apagones, esa era la realidad, y decidí el momento de recordar aquella solidaridad del comandante Hugo Chávez cuando... Ahí están las plantas, Hugo Chávez, que ahora nos, nos ayudan cuando hay una emergencia, entran. Pero lo que te digo es que esa es la realidad. Ahora, y no es Managua, bien lo decimos, no es Managua, la quisieron destruir. Quisieron destruirlo porque no podían ver, porque no podían ver un árbol de la vida iluminado dando, dando fuerza, no lo podían ver y la quisieron destruir. Pero que vino el pueblo de Nicaragua, salió adelante con mucho más fuerza, con mucho más convicción, con mucho más poder realmente poder poder económico poder político con un gobierno subordinado a los intereses del pueblo con un partido que es el principal instrumento ha sido el instrumento desde que comenzó con esa visión el instrumento del pueblo nicaragüense para transformar para liberarse para ir adelante y con un líder como daniel que sabe que conoce, que lee el sentimiento, que lo siente, el sentimiento del pueblo. Y aquí estamos adelante. Y cuántas cosas se ha hecho, te decía, del 2018 a la fecha, ocho hospitales, centenares de puestos de, y centros de salud, decenas de casas maternas adicionales. una cosa impresionante decir aquí... No, se detuvo, nunca se detuvo. El trabajo de los nicaragüenses nunca se detuvo. La el tecnología trabajo aplicada de, a los centros hospitalarios no digamos, de primer mundo. Va, vamos avanzando, si tenemos que avanzar, eso es. En nuestro país no puede quedarse atrás y vamos avanzando. Como no se ha quedado atrás en la identificación de cuál es el modelo nicaragüense, el modelo de desarrollo nicaragüense, el modelo de democracia nicaragüense, el modelo de los derechos humanos nicaragüense eso es lo más importante, nosotros sabemos ¿verdad? que somos nicaragüenses y que estamos construyendo sobre la base de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, de nuestros sentimientos, de nuestras visiones. Estamos construyendo nuestro modelo social y político, nuestro modelo económico. Estamos construyendo sobre nuestra historia. Es decir, ¿y entonces para qué estudiamos y para qué conocimos a Iriangén? ¿A Nicaragua? ¿Para qué conocimos a Tomás Ruiz? ¿Para qué conocimos a todos esos próceres? ¿Para qué conocimos la gesta de Andrés Castro? La Para democracia Andrés... con no nuestros cuenta. propios sabores y nuestro propio ajote. Así es. es Tengo así que es. hacer una breve pausa comercial. Usted, amigo televidente, quédese con nosotros. Regreso con el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Ya volvemos. En estas elecciones 2022, vamos todas y todos a votar, para decidir el rumbo de nuestro municipio y de nuestro país. Te invito que este 6 de noviembre, vos y yo, ejerzamos nuestro derecho a votar. Con tu voto, vos decidís. Nicaragua, elecciones soberanas 2022, Consejo Supremo Electoral, fortaleciendo la democracia. Converso con el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Hemos hablado hasta este momento de lo que tenemos, de lo que hemos sido capaces de hacer, de producir, de crear con nuestro propio ingenio y nuestros propios sabores esa democracia que efectivamente vivimos. Pero todo esto se ha hecho, doctor Porras, eh, en un contexto donde indiscutiblemente han estado presentes los misiles, los cañones, las mentiras, las mentiras la, las, los fake news, esas campañas que se hacen a través de organismos internacionales, del injerencismo eh, intervencionista en nuestros asuntos internos, y obviamente eso implica también obstáculos que se han ido venciendo. Pero de ahora en lo sucesivo, todo este desarrollo, toda esta prosperidad que vivimos, que podemos tocar, nos encuentra con una Nicaragua que se abrió, que se diversificó al mundo, con unas relaciones tan sólidas con China, con Rusia otros amigos que han estado ahí para darnos y no quitarnos. Desde ese punto de vista, doctor, ¿qué proyecta en el horizonte el Frente Sandinista con respecto al futuro inmediato? Creo que es importante que estemos claros que la posición del Frente siempre ha sido que nosotros aspiramos a tener relaciones de mutuo respeto con todo el mundo. Si nosotros no le ponemos cortapiso a las relaciones y a la comunicación con los diferentes países, sea cual sea, pero con respeto, no es que van a venir a decirnos qué es lo que debemos de hacer los nicaragüenses. Los nicaragüenses somos los que decidimos qué debemos de hacer en nuestro país. ¿Cómo vamos a hacer las cosas en nuestro país? ¿Cuál es la visión? Siempre nos las ha enseñado nuestro. Héroes y nuestros mártires, nuestro ejemplo y en el caso de estas nuevas relaciones de esta apertura hay que recordar que estas son en tanto o en cuanto el frente sandinista relaciones que no son tan nuevas ya como país tienen algún tiempo y se han eh, venido fortaleciendo ya con el gobierno del Frente Sandinista. Y me estoy refiriendo a nuestros hermanos eh, de la Federación de Rusia, no estoy refiriendo a nuestros hermanos de la República Popular China, me estoy refiriendo a, a todos los hermanos de, del mundo que se han... Y claro, eso, como decís, vos abre las relaciones, diversifica, busca cómo establecer mecanismos de comercio, de complementariedad, de inversiones, etcétera, que con la visión del frente es para el protagonismo del pueblo, para el protagonismo del pueblo. Entonces aquí hay cosas que tienen que irse viendo, que están caminando, ya viste que estamos comenzando... Eh, se estableció en el caso de la república popular china se estableció el, el acuerdo de cosecha temprana y es el inicio del tratado de libre comercio con china es decir y, y eso va a significar la posibilidad de, de buscar mayores y mejores Mercados para la producción nicaragüense y aumentar, tener capacidad, porque uno de los grandes problemas que puedes tener en el mundo es que vos tenés capacidad eh, productiva, podés incluso decidir invertir en aumentar tu capacidad de producción y de productividad, pero tenés que tener garantizados mercados en el mundo. Es decir, tenés que tener diversificado esos mercados, tenés que tener claro de que si de pronto por cualquier condición se te disminuye o se te cierra un mercado, se te abre o se te aumentan otros. Eso es así. Eso es no, y esa es la previsión que tenemos que tener. Claro, esto eso va nos a ser, va a permitir eh, a nosotros eh, esto, salir, continuar y salir adelante. Esto va a ser un salto enorme, doctor Porras, porque aquí hay departamentos y municipios altamente productivos. Sí que desgraciadamente no han sido estimulados como, como, se, quiere, como se requiere por aspectos de carácter de capacitación tecnológica y ahora podemos encontrar en China precisamente esas herramientas. Así es, ahí tenemos China, en la Federación de Rusia, en, en la República Islámica de Irán o continuar si nosotros no, no tenemos por qué tener problemas de que eh, al, al, algún país con el debido respeto quiere invertir como están invirtiendo, eh, en, empresas de origen norteamericano están invirtiendo ¿verdad? con el debido respeto a las leyes nicaragüenses, al pensamiento nicaragüense y vamos de viaje. Aquí lo más importante, que todos los nicaragüenses debemos de estar claros, de que primero estamos buscando en términos alimentarios, en términos de sostenibilidad, ¿verdad? que vayamos avanzando eh, para los nicaragüenses, para los nicaragüenses. Yo no puedo, no puedo destapar mi país por tapar otro lugar, entonces tenemos que aumentar la producción, la productividad para lograr tener una cobertura de las necesidades de, de nosotros mismos y después, o a la par ir haciendo eh, estableciendo esas relaciones comerciales que nos van a permitir por otro lado tener capacidades para volver a invertir ese eje pero aquí la guía que tenemos la guía que nos ha enseñado por la enseñanza directa, pero también por la práctica misma que nos ha enseñado el comandante Daniel ¿eh? nosotros tenemos que pensar en nuestra gente en nuestros pueblos, en los nicaragüenses es decir, si no ninguna de esas obras hubiera sido hecha si no estaríamos viendo hacia otros lados y aquí estamos viendo hacia los lugares que estaban totalmente abandonados es decir, y no los lugares los nicaragüenses, las familias nicaragüenses aquí el centro y eso ha sido una insistencia el centro de todo es el ser humano el nicaragüense, la familia nicaragüense es lo primero que hacemos darnos nos calza, a todos los nicaragüenses poco a poco nos va calzando ¿qué es lo primero? frente a una situación de desastre, salvar vidas humanas y entonces comenzar a trasladar gente a, a unos resguardos temporales la gente sabe que es temporal para resguardarse y ya no hace resistencia sabe que es para resguardar su vida y después regresar y fíjate que vamos Aquí no hay fuerza ni de la naturaleza que nos pueda doblegar, ¿por qué? Porque estamos preparados, porque estamos en función de lo que Dios manda, y lo que Dios manda es a salvaguardar, a cuidarnos, a cuidar la vida, que es un don, el principal don de Dios, y eso es lo que hacemos. Entonces hay que resguardarse, hay que cuidarse, hay que tener hospitales, hay brigadas de médicos, mira, hay una brigada que está moviéndose en estos días y va a ir, creo, en un día de estos, al final de esta semana, a una, estuvo en Jalapa, estuvo en Bocay este fin de semana. Es una brigada de ginecólogos, es una brigada de especialistas en ginecóptetricia y también ahí andan especialistas en cirugía materno-fetal te imaginar lo que significa esta brigada, donde se atendieron en Ciuna 1.500 mujeres. Llegó la brigada con 30 ginecólogos especialistas, se ubicaron y llegaron 1.500 mujeres y se operaron una cantidad de ellas y además se identificaron... Porque llevan sus ultrasonidos Llevan todo y se identificaron Las posibles Situaciones que meriten Una cirugía materno-fetal ¿Cuándo? Eso solo es la revolución Eso es la revolución Y estuvieron en Bocay Y es una cosa impresionante Vos ves ahí cómo, cómo el, Las comunidades cómo las familias nicaragüenses cogen? A, esa, a esos médicos, pues, riquísimos, pues, porque mandan unos peroles de gallopinto, <risa> unos cerros de tortilla, pero es una cosa impresionante, esa es la revolución. Pero yo me yo me pregunto, doctor Forra, bueno, todos nos hacemos esa pregunta, ¿cómo íbamos creciendo en el 2018? ¿Cómo estaríamos hoy si no hubiese pasado lo del 2018? ¿Y qué puede pasar? por la mente de alguien que viendo la prosperidad del pueblo de Nicaragua haya hecho lo que hizo para evitar que eso sucediera. ¿Qué ganaron? No, no, no, nada, bueno. Algunos lo... Digo yo, los, los títres, los ejecutores, pues lo que se ganaron es una carceliada. Pues, y ahí, como cualquier delincuente, cualquier delincuente tiene que tener su, su castigo, eso es así. Pero ya visto como pueblo, como, como humanidad, no, no ganaron nada. ¿verdad? ¿Cómo estaríamos? Estaríamos sin duda eh, eh, en... en no sé si es mejor, porque es que a veces hay, hay situaciones que te sirven tanto para analizar y decir por qué. Y aprender. Y a Sobre todo de ahí, aprender. Aprender y a partir de ahí. Que no me vengan con cuentos, pues, yo ya estoy claro. Es decir, si yo abro las puertas, yo digo, aquí vamos a hacer un modelo de diálogo, alianza, consenso y participan y están felices todo el mundo. Y en la mesa, como siempre está sentado, el que te va a vender por 30 monedas de plata. Entonces, pues tenés que aprender, y si no aprendiste hace 21 siglos, esa lección la tenés que aprender ahora. El pueblo tiene que abrirlos hoy, vamos a ir construyendo sin odio, con amor, sin revancha, pero sabiendo de que te vas a encontrar eso a la vuelta de la esquina. Y la historia es así, te lo has encontrado, y la historia nicaragüense también. ¿Me entonces yo creo que en eso que estar claros. Ah, ¿cómo, ¿cómo estaríamos si nosotros veníamos creciendo 5.1 promedio? Sostenidamente. ¿eh? Sostenidamente, 10 años. Claro, entonces va. Pero ese sostenimiento te logró, te dio la fuerza para que uno de los efectos que quería hacer, porque los titileteros Tiraron el plan pensando en la posibilidad de que, de que ese plan triunfara en un primer momento, pero también tiran el plan para que los efectos no golpearan en un segundo momento. Pero todo eso acumulado, todo eso donde un el, el, el, el gobierno responsable y una dirección responsable fue acumulando, fue teniendo reservas, permitió que aquí enrumbáramos, pero con una velocidad Enorme, si eso acaba de pasar, pues realmente es una velocidad enorme y nunca se paró nada, no se paró, no se, no, no se paró eh, ninguna ninguna acción del gobierno, este es un gobierno que siguió trabajando, siguió construyéndose, yo me acuerdo que está el, el puente el nivel de nivel y la carretera sur, nunca dejaron de funcionar, ese era el mejor ejemplo de que aquello era una imagen. Y ahí dijo el presidente Ortega, nunca Nicaragua se va a detener. Mensaje sí. para las elecciones del 6 de noviembre, doctor, ya para irnos. Bueno, tenemos que ir a reafirmar, a consolidar ese camino de democracia nicaragüense, derechos humanos nicaragüenses, ese camino de revolución sandinista, para todos los nicaragüenses, vamos adelante y para el cafecito de la oficina Aquí doctor, estamos, llévese hermano. ese recuerdo de detalles del momento a usted, gracias. amigo televidente por su atención muchísimas gracias será hasta el próximo jueves si Dios así nos lo permite